instrumentos, la, o el camión con agua, las condiciones propicias para que cuando se presente un siniestro, ese cuerpo de bomberos pueda responder a las necesidades de la comunidad. Si tenemos un cuerpo de bomberos donde no existe una coordinación, entonces eh, vamos a tener situaciones como esta. Tiene que haber... Organismos que puedan eh, mantener esa supervisión del de caso como este del, del, del Cuerpo de Bomberos de Villa arriba sea el ayuntamiento municipal o sea una federación de cuerpo de bomberos, alguna institución que pueda mantener ciertos niveles de control y de consecuencias cuando suceden actos como este de alguna forma tiene que haber un organismo superior que verdaderamente supervise que las cosas se realicen de la manera correcta. Pero hemos visto que hay tantas situaciones en los mismos ayuntamientos que no pueden resolver que eh, los cuerpos de bomberos están huérfanos realmente, porque las condiciones en que funcionan nuestros ayuntamientos lo que da pena. Ayer nosotros estuvimos en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís con una situación de, de buscar una certificación de una defunción y el procedimiento que se llevó a cabo para hacer eso, eso no tiene nombre, que usted tenga que ir primero al, al cementerio a buscar una, un papelito que te hacen, luego ir a al Ayuntamiento Municipal, donde te llenan esto, luego ir a comprar unos sellos a, a rentas internas en otro lado, a, a la BGI, luego volver al Ayuntamiento, después eh, ir a llevar eso a firmar al cementerio, y después volver otra vez para que te lo sellen en el Ayuntamiento. ¿Cómo va a ser que tú tengas que hacer todo esto eh, como estamos ahora mismo? O sea, con la situación de modernidad, que se supone que nosotros tenemos, ¿cómo va a ser que se que, que hagan a un, a un contribuyente es, es, tener toda esta burocracia y, y desplazarse a tantos sitios diferentes para obtener una humilde certificación eh, de una defunción? No puede ser eso. Y así hay tantas cosas que los ayuntamientos tienen que resolver, pero lamentablemente, no vemos, la gente se envuelve en lo, cuando llega a un ayuntamiento, en lo cotidiano y no ven eh, cómo hacer que realmente esa institución eh, siga hacia adelante modernizándose cuando las situaciones que hay como esta, pues lo que hacen es que irritan a la población. Miren, lo, ustedes recuerdan el caso de la muerte del Pinao el Pinao era un, un eh, gran amigo nuestro de infancia eh, Cristian González que se hizo eh, abogado con mucho esfuerzo y que lamentablemente perdió la vida en, en medio de una huelga él fue a un colmado ahí en los rieles a comprar algo y eh, un balazo eh, le hizo perder la vida. La policía ha tratado de decir que ellos no fueron los que cometieron este hecho, eh, sino buscar eh, lo que ellos dicen que fueron los culpables gente que estaban en medio de este proceso vulgario disparando y los familiares del TINAO eh, han mantenido que ellos no creen que estos dos, que la policía los tiene eh, y las autoridades cumpliendo una medida de coerción, Manuel Miguel Hidalgo, conocido como Maga, y Edison Rosario Reynoso, conocido como Tepo, eh, sean los culpables de este hecho, dicen los familiares. que Ellos dicen que no entienden, que estos no son los eh, culpables de este hecho. Vamos a escuchar lo que dice la familia del Tinao con respecto a esta situación. Ni, ni me gusta hablar de eso mi único hijo varón yo lo único que pido es que la justicia haga su cosa clara no quiero que pague un inocente yo quiero que pague el que me lo mató y estos dos que están presos desde un principio ellos dicen que ellos no, tuvo, no tuvieron que ver con la muerte de, de mi hijo que los matadores son otros entonces eso es lo único que yo le pido que me, me, me, el ministerio público que haga su trabajo. Yo lo único que sé es que ellos desde un momento desde el mismo momento dicen que no, que ellos no fueron, que ellos no tuvieron que ver con la muerte de mi hijo. ¿no? Y... ustedes como familiares desistieron, de esos los jóvenes ya por la querella y ustedes ya finalizando sus su investigaciones, entonces desistieron de, de la querella. sí, no puedo decir que fue la policía ni que fue... ¿Quién quiere que pague en realidad? quien cometió el hecho? Quien cometió el hecho? Que pague, el que lo hizo. Y ahí yo no no puedo decir más nada. Eso es lo único que yo pido, que el ministerio público que se encargue de... Y que la muerte de mi hijo no quede impune. Si sí, en principio yo como presidente del Colegio de Abogados y siendo Cristian González, un abogado, nosotros como la iniciativa de la, de la persecución en contra de esos dos ciudadanos, pero fruto de la investigación, eh, nos dimos cuenta, y así hablamos con los familiares, de que esos dos ciudadanos que guardan prisión no eran la persona eh, eh, que le habían dado muerte al abogado Cristian. A raíz de eso, nos retiramos como abogado, con el apoyo, y los querellantes, la familia, desistió de la querella porque no es posible que nosotros haciendo presión y que dos inocentes sean condenados. ¿Te refieres al caso donde están guardando prisión Miguel Manuel Hidalgo Magá, conjuntamente con otro ciudadano que le acuerdan tiempo. Nosotros representamos a Miguel Manuel Hidalgo. Eh, Fuimos apoderados recientemente del proceso, pero lo que sí hemos visto en este caso es que estos ciudadanos se mantienen presos por el capricho de las autoridades, específicamente del Ministerio Público, porque los mismos familiares del oxiso, abogado, amigo nuestro también, ya han establecido que tienen la seguridad de que estas dos personas que están presos no tuvieron que ver nada con esa muerte. Aún así, el Ministerio Público mantiene la acusación para el próximo 28 de este mes, para la próxima semana, tenemos la audiencia preliminar y nosotros entendemos que lo mejor que podría hacer el Ministerio Público es retirar esa acusación en contra de esos dos ciudadanos. Porque eso entonces hablaría de un Ministerio Público objetivo y que entonces continúe investigando la muerte del colega que lamentablemente falleció de manera trágica. Bueno, ahí está. este caso vimos la, lo que dicen sus abogados y lo que dice la familia, que lo que se dice es que la familia retiró la, la querella en este caso contra eso, a pesar de que el Ministerio Público sí continúa con el caso contra eh, Magá y Tepo. Lo que piden los familiares es que como se ha dicho desde el inicio de este caso, se busque dentro de las filas de la policía a la persona que disparó en este caso. Una de las cosas que siempre hemos eh, planteado que hay una deficiencia en el país es con respecto a la policía científica, a la balística. Lo más importante ahí para determinar eh, quién mató a este muchacho, era el examen de balística que podía determinar eh, qué tipo de arma de fuego fue utilizada para la muerte de este muchacho. Es muy difícil que eh, coincidiera un arma que utiliza un civil con el arma que utiliza la Policía Nacional. Y esto fuera eh, determinante eh, con respecto a este caso. Sin embargo, pues eh, vemos que continúa la situación eh, de que no hay una determinación de casos como este en nuestro país. Yo quisiera que eh, fuéramos un poco atrás.